aquí yo soy Happy Longa y eso significa que... Nuevo vídeo, Ven aquí, antes de comenzar el vídeo quiero decir... Algo que si no lo digo exploto Vosotros ni siquiera lo vais a percibir porque pondré la musiquilla de fondo, ¿no? Pero en estos instantes hay una cosita... Bueno, iba a decir así de pequeño, no, pero hay una cosita así de pequeño Yo no puedo oírlo y... Mmm, y necesito decir esto porque por favor no hagáis esas cosas, tratad bien a los animales. Me ha costado muchísimo hacer este vídeo, no quería hacer este vídeo, no por hacer este vídeo sino porque no quería grabar ninguno teniendo de fondo al animal, porque vosotros vais a estar con la musiquilla de fondo, pero yo lo voy a escuchar cuando grabe y cuando edite y es uno de los sonidos que más odio, que no es un odiar de odiar sino que me rompen, que me rompen. No puedo, no puedo. Y bueno, una chica me pidió que por favor hiciera una actualización de la piel atópica. Entonces, voy a hablaros mientras que me maquillo porque tengo que irme ahora. En un ratín. ¿Mm? Y, y, y bueno, a ver, todavía queda no, pero quiero hacer ambas cosas a la vez. Voy a empezar poniéndome una diadema y echando el pelo para atrás. Pelo para atrás, pelo para atrás. Ah, ah, ah, ah, um, pelo para atrás. Voy a utilizar mi serum de ordinari. Coño, se lo puedo abrir Este de monogotas, le queda súper poquito El mío mmm, es el de ácido hialurónico más B5 ay, ay, ay. Yo como siempre, pues tengo que liarlo un poquito La última vez que os hablé contándoos los productos que estaba usando para la piel atópica Era un pedazo de bolsa de cacao este es un cacao de mierda, que huele como el ojete, pero como es en barra y no quiero meter el dedo... Y este es de Primor, es este, me lo hablaron por mi cumpleaños, pero es que os digo que el olor es desagradable, desagradable, desagradable, desagradable. Lo bueno que tengo, que ahora mismo es... ¿Dónde está? El de Letty Bam... <risa> me compré el otro día, hice un pedido a Primor Y me compré este cacao Es, es vegano Es 99% natural y oh, ese 1% No está testado en animales Y es de la marca Coolmetics Que me gustan muchísimo más los de barra Porque no me gusta meter el dedo Pero bueno más que olerme a kiwi me huele a manzana a vela a caramelo de estos de de Semana Santa yo por cierto, los odio pero mirad cómo es y quería un bálsamo nuevo porque Busco algo que me aguante horas, horas. Tipo, irme a dormir, despertarme y todavía llevarlo. Porque tengo los labios secos. Siempre llevo en mi bolso cacao y pañuelo. Siempre podéis. Eh, si alguna vez nos encontramos, preguntadme y ya veréis cómo lo tengo. Esto es lo que yo me llevo a la ducha. Y voy a ir enseñándoos. Yo no sé cómo lo hago, pero siempre está todo empapado. Y mira que lo seco. Sigo utilizando mi jabón para pieles atópicas, me parece maravilloso, glorioso, hidrata la piel, no me pica, no se me irrita, me gusta muchísimo el yo utilizo los naturales de Druni, este es el de frambuesa orgánica y azúcar. Es también 99,54 natural y es de la marca Organic Soap. El jabón que estoy... la madre que me trajo, menos mal que he hecho este vídeo... Que me este es el champú que estoy utilizando Porque el otro, el mío, mi favorito, el de Cativa Me fui de viaje y me lo dejé allí Pero bueno, sé que me lo están cuidando Y bueno, pues os acordáis que yo pensaba que esto era un acondicionador Pues es un champú que me va muy bien Es de aceite de coco Es un champú nutritivo, hidratante, y revitalizante, sin sulfatos ni parabenos Vale, voy a hablaros de esto este jabón íntimo es de la marca Chile como podéis ver, es el mentolado. No me gusta, no lo compréis, no me gusta. Mm, creo que te tuve, pero eran toallitas de fresa y bueno. Pero mi favorito es otro que... Uh, ¿Dónde está? Ah, no, si también me lo dejé, ¿qué coño? Por eso estoy usando este para gastarlo. Pero tenía una cremita pequeña. La crema íntima, esta es para calmar y reparar para pieles sensibles es de la marca Celeste sí que es verdad que lo digo con la boca pequeña porque la he usado tres veces pero en ese momento que lo necesitaba me ayudó y me gusta así que recomendada y nunca está de más pues que ya también esa zona que igual que nos echamos crema en los brazos en la piel, en el, en el cabello y a hacer una mezcla entre cabello y cuero cabelludo pues también en nuestra zona íntima eso es lo que utilizo cuando voy a la ducha Luego, para cuidados del rostro, sigo utilizando mi crema de Bavaria. No la cambio por nada del mundo. Esto por la mañana y por la noche, esto por la mañana y por la noche. La diferencia con el otro vídeo es que ya no tengo que utilizar varios productos de farmacia, tipo talquistina, que eso era cuando me picaba muchísimo la piel, o algún otro para calmar la piel. Pero porque no estoy en este momento de piel irritada. Cuando estaré? Pues no sé por qué voy y vengo con la, la piel Mi tipo de piel es seca um, y tengo la mixta, pero la tengo diferente. En vez de ser una T, mi zona problemática es más bien el, el, aquí, la frente y los pómulos. Tengo una T invertida. Hija como el demonio. <ríe> Luego utilizo mi crema de Martina... Espera, me están llamando. ¿Qué es Américis? Esto es lo que estoy utilizando cada vez que me ducho. Por supuestísimo sigo utilizando mi desodorante, es mi desodorante favorito, este de Bavaria, piel atópica. Se me acaba de apagar la cámara, ¿sí? Por su gracia. Si podéis recomendarme un cacao, por favor, que no te estén animales. Si es vegano, pues mira, de puta madre. Por favor, decídmelo en los comentarios que lo necesito comprar ya. Y no, aquí si es que eso es lo que utilizo día a día. Bueno, mentira, menos esto. Necesito me un tirón de orejas con esto. Soy experta en procrastinar crema. Eh, en el tema maquillaje, que me he metido aquí todo lo que quiero gastar. Que son varias cosas. De hecho, el lápiz de cejas que me ha gustado un montón es el de Catrice. Ya está, ya está. O sea, es que hoy lo gasto. Voy a vestirme y ahora vuelvo. I need my mirror. Quiero utilizar el gel fijador de Essence. No es el mejor ni es mi favorito, pero no tengo otro. Lo quiero gastar ya. Es demasiado amarillo para mí. Es muy caro para lo que hace. Porque a mí el de color pop sabéis que me flipa. De todas formas, voy a comprarme la próxima vez el de Essence, el Camouflage, el de camuflaje. Me han dicho que está muy bien Y así no me arriesgo con aduanas No pasa ni cripto Porque hace un carro que te cagas Es que, mmm, no sé No sé He ido a ver Cómo iba el perrito de paso Que yo me cago En lo cagable He ido a verlo como si yo <ríe> He ido a verlo Le hiciera algo al animalico Como si le hiciera compañía me refiero bueno, por lo menos yo me preocupo más que esta gente Pues nada, mira aquí, voy a terminar luego Porque se me va la hora, se me va la hora Así que nos vemos más tarde mm. Qué Hola, mira aquí, son las 8 de la tarde Cuando yo les estaba grabando esto Eran las 12 de la mañana mm, Las cejas siguen perfectas El... El corrector diría que no mucho lo que voy a hacer es retirarlo y vamos a empezar de nuevo. Pero tranquilos, que vosotros eso no lo vais a ver, vais a ver ya por dónde iba yo antes. Pero quería contarlo. No, solo lo voy a poner porque digo, me muevo coñazo. Pero lo voy a poner ya, así mientras tanto os cuento un poco. Eso sea, me fuiste mañana, ¿no? Y eh, ya, lo mismo que os estaba contando del perro. Bueno, pues pasaban las horas. Porque yo llegué sobre las 3 de la tarde, ¿vale? Y, y yo veía que, que el perro se en la terracica con el calor que hace. Y venga a mirarlo, venga a mirarlo. Y, y con un calor que hacía, ¿qué para qué? A las 4 ya hacían 31 grados. Le decidieron más, pero yo creo que 31 era. Y que que las cosas así no se pueden. Así las cosas no, no se pueden y me niego. Entonces he bajado a hablar con el vecino, a echarme otra crema y todo, a hablar con el vecino y no me lo ha cogido, no me lo han abierto, Sinto yo que era porque no, o, o eso, que no me lo han querido coger porque era mala hora, estaba durmiendo, o porque no le ha la gana, no tiene por qué coger el teléfono yo siempre, o porque no estaba, como veía desde mi casa, que el perro tenía el pienso ahí en medio del patio que le estaba dando todo el sol, que no iba a poder comerse eso, que no tenía ni agüita, pues me he estresado, me he puesto a llorar y he llamado a la policía. Pues me he bajado para recibir a la policía. Y a ver, espérate. El corrector ahora, ¿dónde lo dejé? Y, y nada, me tomaron los datos y les conté, pues eso, lo que estaba viendo desde casa. Voy a utilizar la base de Primark. Es que voy a Primark, no la encuentro, entonces... Os la voy a enseñar por si acaso. Ya me dijeron que como no habían podido hablar con los dueños, pues no han podido ver cómo estaba el perrito. Porque la cosa de que ellos subieran era pues para ver como la salud del animal. El cual, si son a las 8, pues a las 7 o un poquito antes lo han metido a la casa. Y no, mira aquí, pues me quedo una parte contenta de que hayan venido por lo menos y lo hayan intentado pero por otra me quedo mal porque, principal, que no sé qué pasa con el perro. Lo segundo, que se tira muchas horas así y estoy preocupada por él. Espero que no le estén castigando. Es que, de verdad, lo estoy pasando muy mal con eso. A nadie le gustan estas situaciones, ¿no? Pero hay gente que sabe mirar a otro lado y importarle toda una mierda. Pero yo, yo no soy de esas, no. El cacao está bien, lo estoy usando hoy, pero se va enseguida, ¿no? no repetiré con él. Entonces ya os digo que me quedo con mal cuerpo, me hubiera gustado que hubieran estado en casa y que les hubieran dado un toque de atención en plan de ahora miren, no pueden tener al perro así, simplemente sí. Porque ya que a mí no me hace el caso como ciudadana, como vecina, como persona le importan los animales, pues a ver si la autoridad sí que le metía un poco de presión Me toca hacer un maquillaje con estas brochas, voy a poneros aquí un super zoom, que se aprecie más mi belleza. Ay, de verdad, ahora estoy nerviosa, hago tonterías. la mejor brocha esta parte de pigmentar se difumina que da gusto aunque ah, bueno, es no lo he enseñado he utilizado este naranja y ahora voy a utilizar este amarillo se me ha recalentado la cámara y he terminado el otro ojo hacerme un cat quiz de esos que no me he hecho never uno y oye por innovar utilizar esta brocha, pero es que como voy a hacer mi... bueno a lo mejor pues tampoco me ha quedado tan mal <risa> y voy a coger el colorcillo ahora estoy entre A lo mejor se me cojo así ni se me nota A ver, voy a cogerlo Por la risa Voy a alinearme mientras que se secan los ojillos Con este de Kat Bonding. En el momento Confirmamos, el perro sigue en el patio. Sinceramente, pues no me sorprende nada. Porque si lo han tenido durante la siesta, que es una hora ahí crítica, porque maleta, ya tenerlo todo el puto día. Restante, que abra sombra. La verdad, que el ser humano, el ser humano. Poner más de esto, ah, no lo he dicho, es el de Nabla, es el Purichi. Voy a poner más, que no, que se note que estoy en desacuerdo con tener al animalico en esas condiciones. En fin, voy a ponerme ya el rímel. Y en cámara queda muy bonito, me está gustando mucho. <ríe> Esto se mi lila. No sé si se habrá oído siquiera. Pero aquí se ha sobrecalentado la cámara otra vez. <ríe> Así que he terminado de hacerme a los ojos el rímel fuera de cámara. Este rímel es que eh, este ojo me lo ha hecho mucho mejor, me lo ha apeinado bastante mejor. Pero es que no me gusta y para que se quede así tienes que echarle muchas capas y aún así mmm, me parece que ha quedado muy, muy, muy como muy insípido. Eh, no me mola, no me mola. Y ya me quedan los labios. ahí esto lleva. Esto lleva... ¡Partícula! No me estás gustando nada, amigo. Esto como que no. Como que no, no. Voy a restregar. El pelo oscuro, así. Recuerdo a la Virgen María. Virgen María muy diva porque me tengo que ir a esto que no es top. Bueno, mira aquí, espero que os haya gustado. Es una charleta un poco incómoda. Pero yo puedo entender que sea un poco incómodo. Pero bueno, es un tema necesario, que hay que hablar, porque las leyes hay que cambiarlas para mejorarlas. Los animales necesitan más derechos y ya que ellos no tienen voz, pues a nosotros que sí, yo no me voy a quedar callada. Ese va a ser el lema, yo no me voy a quedar callada. ¿Estoy haciendo algo. ¿vale? Y nada, mira, que es que os dejo con unos clips yo de diva para terminar el vídeo.